Jugando aquí con Chantal, vamos a ganar esta partida. Moment, moment, ¿quién habla? You speak English, bro? What the fuck? ¿quién están hablando? Uh, brian. Ah, brian estamos jugando Call of Duty pero de móvil. <risa> que vaina es, vale? que se puso invisible? que es gay? Coño, deja es la discriminación. Ese culo es de él. Medio gay. Ese culo es de él. Medio gay. ¿Cómo? Nada. The clothes change our hearts in vain. ¿Cómo que eres medio gay, güey? Que yo fuera mujer a la verga. Pero me encanta cuando te viste de mujer. No! ¿Qué? <risa> hey. Discriminación, eh. ey eh. ¿Qué le pasa, bro? <risa> Verga, tú estás matando a Jay. ¿Cómo subo para allá? Sube. Ah, con el mismo truquito de siempre. Ay, ay, Ah, bueno. mátalos a todos, pues, carréame. El título va a ser Mi jefe me con Y me mataron a mí también. Pero ¿cuánto pega esa arma? Mira, ahí está Lali. Lali, ¿qué estás jugando tú, Lali? ¿Por qué estás jugando con Lali? La mandé, pero. Ajá, sí, ya está listo. los Eh, no, aquí estamos. Ahora soy médico cubano. Oye, oye, oye, pero voy a muchacha que te voy a recetar un paracetamol para que, para que te guste, ya tú sabes, ya tú sabes. ¡De risa! ¡Gracioso! Sí, pero no gracioso de risa. ¡Gracioso de raro! Este cabrón. Voy a. ¿Me mataste? ¿Qué? ¿Sí? ¡Ah! ¡Me está matando! Listo. Me voy a curar aquí en el medio de la calle porque yo sí es. ¡Ampa! ¡A sería... ¡Ah, la verga! ¡Me mataron! ¡Mátalo primero! ¡Te va a matar a ti también! ¿No ¡Te va a matar! Tenía el cuarto que es una boba, no te a matar. A la peleadero yo <ríe> es que yo quise sí jugarle Esta ah, es lo no se, que yo sé ay perdón cállate ¿Por qué aparecen tantas porque aparece porque porque aparece tantas letras en la pantalla que verga los otros dos tienen micrófono chantal nosotros no de chantal nosotros no dejamos que más gente se nos uniera al equipo ay chama eso te estoy diciendo, Naguara. Bueno, tú y yo podemos, tú y yo podemos, tú y yo podemos <risa> Hombre, te tengo que decir las cosas como tres veces Pero yo no sé, el huevo está en inglés Y yo no sé, yo no sé hablar traqui traqui. Amor, ¿cómo que en inglés? Eso está español Pero yo lo tengo en inglés, no sé por qué Aquí ¿Qué estás Bueno, ¿Qué estás haciendo, bro? <risa> <risas> Ay, qué lagazo. Mira, acá hay un mamá huevo aquí, entre Coño, pero ¿Vale, no me lo quite. Pensate lento, Rey. Va cayendo otro. ¿Pero dónde? Vamos a que entre. Pero por qué sale? tiene que esperar a que entre. Está arriba, está arriba. Venga, pero déjame uno. Bueno, ahí está uno, agárralo. ¿Dónde? Bajando uno. Está por aquí, está por aquí. <risas> ahí está, ahí está, ahí está, ahí. Sí, buenísimo. Unos minutos más tarde. ¡No, oh, me va a matar, me va a matar! ¿Qué? No. ¡Diez sí, más, me, me mató ahí atrás! Qué ladilla. Y yo no sé cómo disparar desde la cadera de PC. Qué horrible. Seguro que pusiste acá para agregar más gente porque en ahora aquí no se ve nada Yo lo puse para agregar más gente y no, no sé Vas a tener que ponerlo tú Venden salchipapa de pizza Oye, qué rico Aquí en eso lo venden perro caliente en todos lados, ¿sabes? Más nada Y te quieren clavar una salchipapa en 8 dólares Vamos, ojalá, está pendiente Aquí está uno Aquí está uno ¿Dónde está? Va corriendo ya, pues. Está listo. Gracias Viene alguien. Sí, sí, ya lo vi. No tengo más balas de esto. Allá. Ah, Aquí nos mataron la última vez. Sí. se agacha, allá. Ah, mantengamos la calma y vamos matando así, poco a poco estás sola, estás lejos aquí hay alguien, chantal ¿dónde entraste? Pues? no sé dónde se metió ah ya lo vi la gente se está matando por aquí pero tenemos que ir a donde, hay más, a donde haya muchos jugadores no mames, aquí sobran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 El men está hablando, güey. Va uno persiguiéndote ¿Lo mataste? mí? ¿Sí? sí No, yo lo vi Ahí está El mismo No mames, que lag Viene otro Ah uh. uh. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Soy malísimo Se me lagueó, se me lagueó, se me lagueó. No mames, otra vez A la verga